Hola a todos a mis heraldos del caos y de la destrucción soy darkzare 496 les contaré. La cuarta parte de que hubiera pasado si Issei fuera traicionado y obtendría el cuerpo de Zamasu. Bueno sin más que decir empecemos Issei le agradece a Gohan de ayudarle de traer a su novia Shenobia Gohan con una sonrisa le dice no te preocupes Issei y este se retira a su casa. Issei abraza a Shenobia y dice te extrañe mucho estos dos años estuvieron muy solitarios. Xenobia con una duda dice: Yo también te extrañe mucho, pero solo ha pasado dos meses. Isei dice de seguro que el tiempo es muy diferente. Xenobia dice ahora que Isei y este dice: Isei a entrenar un poco por unos meses en el mundo de It School de X de Rías junto con él. Club del Ocultismo. Tratan de planear de encontrar a Isei que lo perdone. Rías dice: Alguien tiene una idea de traer a Isei de vuelta. A que no dice, no lo sé, Rías. Y además. Prometimos de no traer MSS problemas a tu hermano Rías dice lo sé pero lo haremos en Secreto con Eco dice Rías sentiste el gran poder de hace un rato Rías dice lo sentí ese Poder es gigantesco pero sé que no es Issei porque ese poder es muy grande a la de con Eco dice Presidenta encontré la manera de ver a Isei, pero no interferir Rías con Asombro dice a qué te refieres a que no le entrega un pergamino de un mapa y dice tal vez no Podemos ir en donde está Isei, pero si sabemos en donde está Rías feliz, le dice que como podemos ver eso a que no dice que necesitamos un estanque de agua y arrojar el mapa, y podemos ver a Isei. Rías hace un estanque de agua y echan el pergamigo y ve varias dimensiones Y, en donde cuestión de, de horas de búsqueda encuentran a Isei y Xenobia entrenando Rías y Griega. El club están felices de ver a Isei de vuelta, pero ven a Isei más alto. Rías dice que. Paso a Iseo ahora más alto Xenobia dice no lo puedo creer que pasaste dos años entrenando. Así Rias y el club del ocultismo están en show de en esa dimensión el tiempo es muy diferente Ise y dice si Xenobia con lo que puedo notar un mes en una dimensión equivale a un, un año aquí Rias y el club están impresionados pero el stand que se cierra Rias le dice a, a no del porque no pueden ver a Ise y Akeno le dice que tenemos un determinado tiempo. Para verlo en el mundo de Dragon Ball. se dice buen entrenamiento. Shenobia dice gracias por enseñarme a volar y usar esa energía llamada aquí, aunque es demasiado difícil en aprender, da un buen resultado. Isei vamos al templo de Kamisama. Shenobia, impresionada de oír el nombre de Kamisama y dice Kamisama y Isei le explica a Shenobia de quién es Kamisama y su rol en la tierra. Shenobia e Isei viajan al templo de Kamisama ya en él. Templo de Kami Dende le recibe a Isei con una sonrisa y le pregunta de la chica junto a L. Issei le explica de Xenobia Dende entendiendo del tema le pasa al templo así. Pasando un año más en el cumpleaños de Issei Bulma le regaló una una casa para dos con todo. Incluido Issei le presentó a su novia los guerreros Z y a estos le agregaron a Xenobia. Issei junto con Xenobia buscaron un lugar para colocar su casa y se vio un lugar que le... Pareció muy hermoso era dos montañas que está cerca de un hermoso lago Isei. presionó el botón y le arrojó cerca del lago Isei. abrazaría a Xenobia y dice estar contigo es muy lindo Xenobia le abrazaría ya somos felices Isei, le dice casi felices Shenobia le dice a ah. que te refieres con casi felices Isei le dice no puedo ser completamente feliz mientras que la maldita de Rias y su séquito estén respirando junto con todo su clan Xenobia dice. No te preocupes por eso ya por ahora la maldita de Rías no puede ingresar a esta dimensión. Y gracias por toda la felicidad que me diste Sisei y este le da una sonrisa y así pasando. Unas dos semanas de entrenamiento Ise y novia mientras entrenan llega Goan para visitarlos. Sei ve a Gohan con una sonrisa y dice al parecer que ya estás feliz en tu nueva vida y y dice bueno casi feliz por ciertas personas que quiero exterminar Gohan. Dice bueno cambiando de tema Issei quieres entrenar Issei dice al parecer que aumentaste. Tus poderes Goan dice así es ahora puedo usar el Super Saiyajin 2 con mucha facilidad. Issei Gohan y Shenobia entrenan Shenobia dice Issei Goan es muy poderoso apenas si lo puedo. Tocar Issei dice es y es al inicios de mi entrenamiento apenas toque a unos pocos centímetros eso si estuve usando el balance breaker era todo poder Issei dice oye Gohan. Conoces otro guerrero que nos puede entrenarnos a los tres? Gohan piensa y dice: hay uno. Yes. El rival de mi padre se llama Vegeta Issei y se dice: pues vamos a hablar con Vegeta si nos puede entrenar ya en la casa de Vegeta. Gohan y Seishenovia ven a Bulma y le ¿eh? pregunta a Bulma de dónde está Vegeta y Bulma le dice que entrenando como siempre Goan. Y Seishenovia ven a Vegeta y este le dice Goan que haces aquí lo dijo de una manera. Estoy que a Gohan le dice: Es que quiero que me entrenes a mi Aise y Xenobia Vegeta con una sonrisa orgullosa de que Gohan esté entrenando. Vegeta le dice: Bien, insectos, mi entrenamiento no será fácil. y y Gohan y Xenobia así y tenías y transcurrieron el resto de los años. Para Gohan fue un buen entrenamiento, pero para Aise y Xenobia más bien fue una tortura que un entrenamiento. Pero le beneficio muchísimo. Ahora puede controlar. Perfectamente la transformación de la Yojernauti aprendió el Bing Bang el Cañón Galícuna. Habilidad nueva de absorber el poder la aprendió entre un choque de poderes entre Ise y Y. Vegeta Ise y está resistiendo el poder de Vegeta y el Gugantelete dice absorber absorber. Absorber absorber absorber y el Cañón Galic de Vegeta es absorbido por Ise y este se. Desmaya ya pasando unos meses de descanso y entrenamiento Vegeta dice bien Goanise y Y. Shenobia han pasado de un entrenamiento muy intenso sobre todo ustedes dos Goanise y Y. Xenobia se retiran a sus casas y todo sería como la historia original. Goan iría a la preparatoria, pero también estarían Isei y Xenobia y conocen a Videl tiempo después Goan. Le llama a y que dentro de una semana todos nos reuniremos en el torneo de las artes. Marciales iba a estar mi padre y se impresionado de ver que tan fuerte era el padre de Gohan Ya en el torneo los guerreros Z ven a Goku y este se impresiona del poder de Gohan Goku se acerca a Gohan y dice con lo veo que en estos siete años te volviste muy fuerte Gohan Con una sonrisa y dice alguien debe proteger la tierra y Goku conoce a Goten pero un momento Conoce a dos sujetos muy extraños y estos conocen a Goku y este dice estos sujetos son muy extraños Gohan lo afirma pero y dice esos sujetos son extraños pero emiten una. Gran energía muy grande en el mundo de High School de X de todo sería como la historia. Original el ataque del clan Leviatán entre otros tiempo después en la fiesta Circeps se. Entera del ataque de Loki pero al no tener muchos guerreros poderosos llama a Lúnica. Persona quien lo puede ayudar Racer Sirsech le acerca a Racer y dice Racer ayúdanos a detener a Loki Ryzer dice ni loco los ayudaré y ni pienses que yo haga equipo con la maldita de tu hermana Sirsech pero detendré a Loki a su plan y pasa como la historia. Original detienen a Loki solo que sería un poco más difícil bueno chicos ojalá que les hubiera gustado este parte de la teoría no se olviden de suscribirse y dar like al video. Bueno sin más que decir adiós y que tengan un gran feliz año nuevo.